Oye, Dame unas palomas. Sí, ¿de qué tamaño? Pues, grandes. Sí. No manches, ¿estas son las grandes? Pues, te dije grandes. Tenemos grandes, super grandes y ultra grandes. No, ah, pues dame las ultra grandes, Ten. Sí. Aquí tiene. Oye, ¿qué onda con lo de la promoción esta de Marina de Tavira? Ah, pues muy fácil. Cada vez que compras tus palomitas, sí. las caritas tienes que recortarlas. cuando juntes las 50, uh -huh. la mandas por correo a esta dirección. ¿Y tú, qué te ganas o qué? Pues una cena con ella. ¡Órale! Pues ¡Qué chido, güey! Sí, no está manches, genial. No, pues aparte está bien guapa, Marina de Tadilla. Uh. Sale, gracias. Que te vaya bien. Oye, estas ya no tienen la promoción. cámbiamelas por favor. Disculpa, no, no me di cuenta. ¿eh? Sí, es que uno paga completo para que salga toda la promoción. Sí, no te preocupes. Ya empezó la película, por favor, apúrate. Es que no se va, vale. son jaladas. Sí, pero. Pues, Mira, no perdona tiene... las molestias. No tiene la promoción. Ah, tampoco. Mira, aquí tienes y disculpa la molestia. ¿Qué? Gracias. No, de nada. Gracias, carla. Que les vaya bien. Ay. Hola Hola Como que te pareces mucho a alguien que yo conozco ¿Ah, sí? Bueno En realidad que no conozco ah, Me tengo que ir para... Para allá bueno, adiós. ¿Adiós?